Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Federación de Autismo de Madrid por estas quintas jornadas. También, por supuesto, a la gerencia del hospital Gregorio Marañón, a su dirección médica, a todos los profesionales sanitarios y también me gustaría, en nombre del Grupo de Izquierda Unida, también trasladar un saludo a todas las entidades, a todos los voluntarios que trabajan día a día, muchas veces, bueno, muchas veces de forma anónima y también alguna vez eh, con poquitos recursos eh, para eh, mejorar el, la ayuda a todos los, eh, bueno, todos los afectados por esta enfermedad. La verdad es que para mí es un auténtico honor hacer una introducción sobre esta ponencia, una ponencia clave en las jornadas eh, que celebramos hoy, últimos avances de investigación sobre la detección temprana del autismo y también es un auténtico honor eh, presentar a la ponente que va a realizar esta ponencia. Bien, eh, de forma breve, eh, hacer un, un comentario, por supuesto, no soy una, un experto en la materia, pero sí, eh, bueno, pues eh, de la importancia de tener el conocimiento eh, por la responsabilidad política que tengo, soy portavoz eh, del Grupo Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad. ...en el Parlamento de la Asamblea de Madrid... ...una comisión eh, donde eh, tratamos aspectos importantes... ...y como bien decía mi compañera de Parlamento, Amparo... ...bueno pues estamos ante, dentro de la asistencia sanitaria... ...una de las materias donde sin duda... ...tenemos que avanzar también políticamente... ...en la Asamblea de Madrid... ...como sabéis las comunidades autónomas... ...tienen, tienen la mayoría de las competencias... ...en el tratamiento de la asistencia sanitaria... ...y sin duda esto es uno de los temas... ...que tenemos que seguir avanzando... ...como os digo... Eh, por la, los temas que estamos tratando la importancia de que todos los grupos tenemos que tener el máximo conocimiento pues eh, a mí sí me gustaría referirme eh, a los estudios publicados que se han realizado en los últimos unos últimos años que hay que decir que han tenido un imparable crecimiento sobre el tema del autismo que demuestra el interés, a nivel científico, por desvelar las claves de este trastorno, así como los nuevos puntos de vista a la hora de llevar a cabo estas investigaciones, por lo que hemos visto en los últimos, en los últimos tiempos. Sin duda, ha habido avances en el campo de la genética y en las técnicas de neuroim neuroimagen. Y también, en mi caso, pues sí que nos llama la atención los cambios del modelo de diagnósticos que no ha convencido siempre a todos los, a, a todos los expertos. En todo caso, hay que, hay que reconocer que desde hace tiempo se viene hablando de la incidencia de los factores medioambientales en la salud en general, en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, que cada vez parecen adquirir más relevancia. Sin duda, cuando ves eh, los últimos informes de los que se están publicando, eh, vemos cómo se ha avanzado muchos factores relacionados con la enfermedad, por ejemplo, factores relacionados con la genética donde algunos de los avances se aceleran a medida que se comprende más la relación entre nuestros genes y nuestra conducta, que, se van, que van perfeccionando los modelos. Sin duda, la epigenética y factores ambientales, la epigenética que está irrumpiendo con fuerza en el campo de la investigación. Como decía antes, la neuroimagen, los avances técnicos en los sistemas de radiología y medicina nuclear están permitiendo adentrarnos en un mundo hasta ahora, bueno, hasta ahora, parecía más vetado, según los, los profesionales y los expertos. Sin duda, la epidemiología, eh, un valor es muy discutible en eh, muchos informes sobre la prevalencia de los Ostea en muchos países y, en ese sentido, pues se tiene que avanzar más en las investigaciones que se están realizando en España. Y por último, un factor importante como es la conducta y la, y la terapia, donde bueno distintos modelos nos han puesto eh, en evidencia que es una gran herramienta, sobre todo, para disponer eh, de estudios de eficiencia y eficacia a la hora de obtener nuevos fármacos. Bien, en definitiva, es una, es una jornada muy interesante y, como decía antes, es una ponencia muy interesante también sobre los avances de investigación en la detención temprana del autismo. Como decía al principio también Cristian, eh, estamos ante una persona, eh, bueno, pues, experta, sin duda, en la materia… Eh, ha dirigido importantes proyectos sobre la intervención de niños y niñas con trastorno del espectro del autismo, también financiados eh, por la Fundación Europea de la Ciencia. Y, como viene en la ponencia, pues, eh, Patricia García Primo, que es la psicopedagoga que va a intervenir, eh, forma parte también del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, del Instituto de la Salud Carlos III de Madrid, a la que, sin más preámbulos, pues, la doy la palabra. Muchas gracias. por vuestra atención. Eh, voy a intentar ir rápido porque ya un poquito mal de tiempo, pero bueno, espero que durante mi intervención conformemos todos una respuesta positiva a esta pregunta sobre si hemos avanzado en la detección temprana de los TEA en aspectos relacionados sobre mmm, si está justificada su importancia, si conocemos mejor los signos tempranos, si está más concienciada la sociedad sobre eh, la importancia de la detección, si existen experiencias de éxito en de TEA, cómo son y dónde se están llevando a cabo en, en el mundo y en concreto en España, si, están mejor, si se sienten mejor preparados hasta ahora los profesionales, sobre todo que han intervenido en estas experiencias, y por cada vez si existen directrices o recomendaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Cuanto a, si está justificada su importancia, eh, simplemente con el hecho del aumento de prevalencia que ya se ha venido diciendo y que nos indican los últimos datos en el último... Informe del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, eh, que nos dicen que es uno, uno de cada 68 niños con autismo, en los estudios que han, que, que han venido desarrollando en diferentes estados de Estados Unidos, ya, se, ya quedaría justificada la importancia de la detección precoz de cara a la planificación de recursos, sobre todo. Por otro lado, también en España, el estudio conocido de la demora diagnóstica que hizo el grupo de, de estudio de trastornos del espectro autista del Carlos III en el 2005, ...ya eh, entrevistando a 650 familias, ya se eh, apuntaba la demora diagnóstica... ...que existía en, en ese momento, mmm, en parte, o, o sobre todo debido al, a, al itinerario... ...en los recursos profesionales. O sea, los padres se daban cuenta eh, al, alrededor de los 20-25 meses... ...que es lo que está marcado en rojo, pero existía una demora de eh, casi 54 meses hasta que recibieran el diagnóstico definitivo en el caso del trastorno autista y mucho más en el caso del síndrome de Asperger. Por otro lado, es evidente los beneficios de la intervención temprana, tanto la mejora del pronóstico para el niño, en cuanto a incluso estudios que demuestran eh, eh, aumento de, del CI eh, después de una eficaz intervención temprana, reducción de conductas disruptivas, el desarrollo del lenguaje y la integración escolar… Eh, demostrado en, en varios estudios, pero no solo eh, son, es beneficiosa para, la familia, eh, para el niño... ...sino también para la familia, reduciendo el estrés y problemas secundarios... ...que pueden surgir y además para la sociedad, pues permite, como decimos... ...planificar esos apoyos, pero solo cuando esa intervención temprana es intensiva... ...al menos durante dos años y se lleva a cabo en los años preescolares. No eh, estamos aquí ahora tratando cuál sería la mejor intervención temprana pero sí la importancia de que sea lo antes posible. Luego, en cuanto a si conocemos mejor los signos tempranos de los TEA, pues en los últimos años hay numerosos estudios dirigidos a reconocer los signos precoces, tanto eh, estudios prospectivos de niños eh, con riesgo de TEA, ya sean hermanos, niños de bajo peso, prematuros, estudios retrospectivos que eh, eh, utilizan entrevistas a padres o grabaciones domésticas de niños, sobre todo de, del primer año de vida, del cumpleaños y demás, y nos están indicando que hay signos y síntomas presentes desde los seis meses. Pero puede que no se hacen evidentes hasta que las demandas sociales no exceden el límite de las capacidades y muchas veces buscamos los síntomas que aparezcan los mismos eh, a lo largo de, de, de los meses, pero son diferentes dependiendo del, del momento del desarrollo evolutivo y que vamos a ir viendo. Pero lo que sí que está claro eh, en todos estos estudios, se eh, está demostrando que los niños con trastornos pretauxistas tienen mayores dificultades que los niños con desarrollo típico, en general, o con desarrollo intelectual desde los 6 a 12 meses en las señales de, de alerta que, que son más conocidas, eh, como son la respuesta al nombre, falta de respuesta al nombre, la sonrisa social, el tema de más pre, eh, menos preferencia por las caras que por eh, los objetos, el tema del contacto visual, la atención conjunta, lo que se dice compartir experiencias, intereses o la atención con los demás y menos eh, frecuencia de vocalizaciones hacia los demás. Pero es verdad que, um, a pesar de, eso, de, in, de indicadores desde los seis meses, hasta ahora, o de momento el diagnóstico fiable es, eh, desde, se dice desde los 18 meses. Y eh, hasta ahora los indicadores y, y la, los signos tempranos que se conocen son fundamentalmente conductas eh, a nivel de observación y que eh, se dividen en las tres áreas, eh, en la triada que, que conocemos del trastorno del espectro autista, tanto a nivel socioemocional, cognitivo y simbólica y la atención a lo o de conducta repetitiva y motora, y que serían diferentes tanto a los 12 meses como 18, eh, diferentes a los 18, 12, 18 y 24 meses. Por otro lado, a pesar de los numerosos hallazgos y los marcadores biológicos que, que, se vienen, eh, que vienen apareciendo en los estudios, sí que es verdad que hay ausencia de marcadores biológicos eh, ...fiables para una detección precoz, de momento para utilizarlos como marcadores en la detección precoz. Pero sí que es verdad que recientemente, la pasada semana, de lo cual también se hizo eco eh, de la noticia, el, eh, la web de la Federación Autismo Madrid... ...que salió en, en, en la sección de salud del ABC de la pasada semana, eh, un estudio de Baron Cohen, el, uno de los promotores de, del, de la primera herramienta de, de detección precoz de, del chat... Eh, Baron Cohen con su grupo de la Universidad de Cambridge y m, un grupo de, la universidad, de, de, de un centro de investigación de Dinamarca han analizado más de 19.500 muestras de, de líquido amniótico y concluyen que los niños con TEA pueden haber estado expuestos durante el embarazo a, a altos niveles de, de las hormonas esteroideas como son la testosterona, progesterona, o cortisol, que, explicarían, que entre otras cosas explicarían el por qué el autismo es más común en los hombres Además han encontrado estos resultados en todos los subgrupos, tanto en el trastorno autista, el síndrome de espeje, el TGD no especificado. Pero ahora quieren probar si el mismo riesgo se encuentra en las mujeres, pero insisten en las conclusiones que, de momento, no hay que tratar de bloquear las hormonas, este tipo de hormonas como un posible tratamiento, ya que puede dar efectos secundarios, y tampoco tomar estos resultados como una prueba de detección prenatal prometedora. Pero bueno, es un, es un dato que, que me parece que, que era interesante y luego también otro estudio muy reciente de un grupo de, de la Universidad de George Washington que eh, dice que el, el perímetro cefálico y el reflejo tónico del cuello pueden ser dos indicadores que juntos pueden eh, servir en, en, como posibles biomarcadores para la visita del niño sano eh, en atención primaria. Eh, en el estudio ellos eh, han probado que utilizando los dos combinados, el, la medida del perímetro cefálico y del reflejo tónico del cuello, 14 de 15 niños con autismo o 33 de 34 niños con otro tipo de trastornos, o sea, dando un valor predictivo positivo muy alto, eh, se confirmaba que 14 de los que tenían este, o sea, parámetros anormales, tanto en el perímetro cefálico como en el reflejo tónico del cuello, Indicaba, o sea, luego se confirmaba el diagnóstico de autismo pero si solo se utilizaba o el perímetro cefálico o el reflejo tónico del cuello los valores predictivos positivos bajaban mucho si lo hacían eh, de forma independiente pero combinado pues podría ser una posible estrategia para el screening en niños menores de, de 12 meses en pediatría esto también es el, primer, el único estudio de momento y algo bueno, pues que sería interesante replicar y, y seguir investigando Cuanto existe un buen test para el cribado, nosotros decimos que no existe un, un test perfectamente, lo que existen son muchísimos, hay más de 30. Eh, Está lista en 2012 y en el 2014, mucho más larga todavía. De los, es como que a veces eso sentimos que cada uno va inventando la rueda, va empezando, creando su, su propio test. Así que es verdad que mirando los valores de sensibilidad y especificidad, nos quedaríamos con el M-Chat. ...que además es el único que está estudiando a nivel poblacional... ...en muestras grandes... ...con un nivel de 0,87 y 0,99... ...el AOSI, que es prometedor... ...es un, en una herramienta, lo que es que es observacional... ...y que se está aplicando en niños desde seis meses... Eh, en, ...en Estados Unidos... ...y que es, eh, se basa mucho en la vigilancia del desarrollo... ...se aplica a los seis, doce y dieciocho meses... ...y el, el SACS también, que es, eh, se está haciendo en, en Australia... Se ha aprobado ya con 22.000 niños y que en, en el sistema de salud público con enfermeras y que se aplica a los 8, 12, 18 y 24 meses. Eh, por otro lado, ¿existen recomendaciones de cribado universal, como decíamos? Pues sí, tanto a nivel internacional, desde que en la Academia Americana de Pediatría en el 2007 eh, ...publicó su, su recomendación sobre hacer cribado específico de autismo a los 18 y 24 meses... ...también la Academia Americana de Neurología y recientemente, no, no lo he puesto aquí, la de psiquiatría... Eh, ...en 2014 también ha, ha hecho recomendaciones sobre hacer cribado específico... Eh, ...por otro lado, la, el Real Decreto que publicó aquí en el Ministerio de Sanidad en el 2006... ...también recomendando la detección preco del autismo... O se publicó un marco estratégico para la mejora de la atención primaria en España, donde también aparece la importancia de la detección precoz. Lo que yo más conozco, donde vengo de la Junta de, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que, se, que publicó una guía y también eh, recomendaba específicamente la detección. Y luego la que publicó el Ministerio en el 2009 sobre la guía de práctica, que se puede descargar eh, de forma gratuita en Internet, la guía de práctica clínica para el, menojo, para el manejo de pacientes con TEA. Lo único que tenemos un poco en contra y que esperamos que en la revisión del 2015 eh, pues, eh, cambie, revierta un poco la opinión, es que el, el, el Comité Nacional de Cribado del Reino Unido de momento no recomienda el Cribado Universal eh, de los TEA en las eh, visitas de salud. Así que es verdad que el, el seguimiento que se ha hecho sobre el programa del chat pues finalmente era una prueba observacional que tampoco era muy, muy fácil de, de ...de trasladar a otros servicios y sí que encontró bastantes eh, falsos negativos. O sea, se, se escaparon bastantes niños con, con esa prueba, con el chat... ...que es diferente al MCHAT, vamos a Lemichat, Y luego, muy recientemente también, Autismo Speaks ha hecho a eco de, de, ...de una declaración que ha hecho la OMS el 22 de mayo eh, de este año... Eh, en, la que, ...en la que han firmado más de 50 países... De, de todo el mundo, eh, incluido Estados Unidos, y que eh, han firmado, me parece que son como 13 ojos así, se pueden descargar también de, de la página de Autismo Speaks, y en ella específicamente eh, hace recomendaciones para asegurar la detección temprana y para mejorar los sistemas de vigilancia y de salud eh, en el mundo que permitan eh, ser más activos en la búsqueda de casos de, de autismo. Y creemos que esto va a ser un impulso muy, muy importante a nivel internacional y es muy reciente. Bueno, y ahora lo que yo os puedo, de lo que yo os puedo dar más detalles también es del programa de cribado que se está llevando a cabo en atención primaria con el MCHAT en Salamanca y Zamora desde el 2005. Es el estudio de cribado, del estudio de detección precoz de autismo más grande de España y el tercero de Europa después del que se hizo en Reino Reunido y en Holanda. El, la población diana son todos los niños de 18 meses que asisten al programa de vacunación obligatoria en las unidades de pediatría, astrofélicos y todos los niños de 24 meses que van a la consulta, de, a la visita del niño sano, que también es obligatoria. Eh, eso, eh, desde el 2005 venimos trabajando y, y haciendo avances y modificaciones que ahora os voy a ir contando. Primero hicimos el estudio de validación con muestra recogida donde, durante los años 2005-2008 donde también forma parte una muestra de, del Área 1 de Salud de Madrid que, es, que tuvo en marcha un proyecto de investigación el Carlos III durante tres años eh, y está publicado en, en la revista la Journal of Autism de, del 2011. Y luego recientemente hemos publicado una evaluación sobre el programa en, una, en la revista española Anales de Pediatría eh, sobre diferentes resultados del programa de detección precoz, no solo en cuanto al cuestionario M-Chat, eh, los resultados que nos está aportando, sino también la opinión de los pediatras, de las familias y demás. Y esto está eh, en 2013. Eh, deciros del, de la versión española de, del m que en principio formaban 23 ítems, de respuesta sí no. Muy fácil de administrar, de responder los padres en la consulta de pediatría, simplemente le decíamos en el momento de espera, mientras tienen que esperar muchas veces cuando la vacuna en, en la sala de espera para ver si le hace reacción, pues se tarda cinco minutos en rellenar y luego le devolvería el cuestionario a, a la enfermera o al pediatra y ellos en el caso de Madrid, pues lo reportaban aquí al Carlos III, en Salamanca, el equipo que lo está llevando desde la Universidad de Salamanca. El se considera un M-Chat positivo cuando falla dos de los ítems críticos, de los que consideran más discriminativos, que están ahí del 2, 7, 9, 13, 14, 15, o tres del total, y eso indicaría la sospecha que luego hay que confirmar con un algoritmo por cada ítem fallado, ya sea vía telefónica o en la, el último, la última adaptación y mejora del programa vía un programa informático, que también os voy a presentar brevemente. Eh, aquí os eh, presento un poco cómo era el procedimiento tradicional con el M-Chat. Cuando empezamos, el pediatra o la enfermera entregaban el M-Chat a los padres, los padres lo rellenan, se graba y se analiza en, en la Universidad de Salamanca, en este caso, y si daba eh, positivo, se hacía la llamada confirmatoria con esos eh, algoritmos de, de llamada que, que fueron desarrollados por la autora original, que todavía no he dicho, que era la doctora Robbins, que publicó su primer estudio sobre el mechada en el 2001 y que luego nosotros hemos trabajado antes de la validación, pues en la traducción, retrotraducción y pues, estudio piloto y validación de la herramienta. Estos son los resultados que aparecen en el estudio de análisis de pediatría a fecha, o sea, que cerramos la base de datos para esta publicación en el 2012, en ese momento había 9.524 eh, Niños a los que se le habían administrado 12.000 cuestionarios porque había niños que lo, que lo habían respondido solo en la, en, en la visita de los 24 meses, sobre todo esos, esos niños que llegaban por primera vez a los 24 meses, pero los que habían llegado a los 18, pues luego se les volvía a hacer a los 24 eh, el retest. Y aquí pues eh, podemos ver eso, como a los 18 meses cuántos niños hubo que hacer seguimiento, evaluación, los niños positivos… Hasta, ahí, hasta esta fecha, 852 resultaron sospechosos, de los cuales hubo que hacerle eh, la llamada confirmatoria, de los cuales 61 se confirmaron a través, a través de esa entrevista de seguimiento, y de esos 22 obtuvieron un diagnóstico de TGD y 31 de otros trastornos, retraso moderativo, trastorno de lenguaje, retraso de lenguaje, etc. Otros resultados de, de este estudio es que la, demora, la edad de diagnóstico bajaba eh, enormemente, la, el, la mediana es de, de 25 meses. Eh, las áreas inscribadas, es lo de los 38 meses, son datos de la unidad clínica de la Universidad de Salamanca, que recibe niños de otras, comunidades, de otras provincias de Castilla y León y que los está eh, normalmente recibiendo con la sospecha de detección a los 38 meses. Y el estudio de demora de diagnóstica decíamos que los que indicaba que el diagnóstico lo conseguían en el 2005 a los 54 meses. Con lo cual vemos que, a, que con el programa de detección precoz hemos disminuido normalmente la, la edad de diagnóstico. Luego también eh, con el programa informático y tradicional se, de, se ha reducido bastante la demora de la verificación. Ese tiempo que, que pasábamos hasta que de, localizábamos muchas veces a la familia por teléfono, pues con el programa informático que lo hace el, el pediatra eh, in situ, eh, la, los padres responden al cuestionario y el pediatra o la enfermera puede, con los algoritmos directamente en la pantalla, confirmar si ese ítem se confirma, si es positivo o no, pues eh, ahí se reduce mucho el tiempo. Luego hicimos cuestionarios y, y grupos de discusión con los pediatras, y donde vimos factores de habilidad, de satisfacción, de carga de trabajo, el 74% de los pediatras lo considera el programa totalmente viable, el 22% viable con reservas, el ochenta, eh, durante la fase de aplicación, el 81% dice que no supone un incremento significativo de, de la carga de trabajo, que mmm, el tiempo de administración total es de, cuatro, de cinco minutos, por ahí es una media entre los que decían que tardaban 10 minutos, porque a lo mejor eh, lo leían, le, leían ellos las preguntas directamente, hasta veces que, que, bueno, pues que serían uno o dos minutos. El porcentaje de participación, como fue... Eh, ...siendo más estable a lo largo de, de los años en el programa, la, aquí, bueno, pues eso, la, la carga de, de trabajo. Como eh, también, eso, eh, consideran muy positivo el, el cambio con el, programa, con el procedimiento informático y la, lo que les está suponiendo tanto a los enfermeros como a las pediatras... Con, eh, el mayor conocimiento y coger más confianza en cuanto a sus habilidades para la detección precoz del autismo aunque sea un cuestionario, que son los padres los que lo tienen que responder, pero simplemente ellos, las jornadas que hicimos de las varias reuniones y seguimiento y demás, pues le está haciendo que ellos también ya sean mucho más activos y estén más alerta y se sientan más capacitados para la detección y la colaboración con otros recursos. Y luego otros datos de este estudio, que más que lo que aportamos nosotros es, la relación que tiene luego con otros datos es, bueno, le hicimos un estudio de costes, el, el importe estimado por caso privado es de 7, con 7,2 euros por caso privado en general, considerando que el número de casos con sospecha eh, de alteraciones del desarrollo comunicativo y social, aquí no estamos eh, eh, indicando solo los, los TGD, sino todos los que tienen algún otro tipo de trastorno también, porque los está detectando este programa y sin… Eh, esta detección, muchos de ellos tampoco habían sido descubiertos y habían llegado eh, más tarde seguramente a los centros de atención temprana. Eh, en el estudio este que cerramos en diciembre de 2012, el, siendo 53 el caso por, siendo 53 lo, el grupo de, de niños diagnosticados con algún tipo de alteración, el coste por caso positivo sería de 1.641 euros. Pero eh, es interesante. El dato de que por cada dólar en atención temprana, la sociedad, un estudio que muestra que la sociedad ahorra 13 dólares en la edad adulta y el ahorro por persona de 3 a 55 años, si se cuenta, en el estudio de 2011, indica que se estaría ahorrando de 656.000 a más de 1.000 eh, dólares. Los datos actuales del cribado con el mil 2014 ya se llevan casi 15.000 cuestionarios aplicados a 9.000 niños, por el tema del retes que os decía, y en el momento hay 25 casos positivos de, de autismo y se han hecho 74 evaluaciones. Es verdad que la frecuencia no coincide con eh, los datos de prevalencia, que igualmente no es lo mismo incidencia-frecuencia que prevalencia, pero es verdad que por el tema de la edad, eh, es, que es un factor que, que sabemos que no estamos detectando todos los niños eh, con autismo, porque... Eh, hay niños que, que eh, aparecen los síntomas, sobre todo, o son más útiles a edades más tempranas, pero por lo menos sabemos que los que eh, tenemos que detectar se están detectando lo antes posible. Es, eh, igual que, que con el tema de los recursos, cuando a veces es verdad que es muy importante que después de un programa de detección haya un programa de intervención, pero si no lo tenemos, por lo menos estamos con el programa de detección. Eh, señalando muy claramente la demanda que, o la necesidad que hay de que estos niños sean atendidos. Si no, si no están detectados, si no tienen como decimos, la etiqueta o, o no está eh, la alarma y, y, y, el, y, y ya la precaución o la prevención en marcha, no, no podemos buscar los recursos tampoco. También os quería comentar la red de, de investigación, la de la que formamos parte, que es... Eh, ...específica de la infancia temprana del autismo, es una red europea... ...que se creó en, en 2010 y que está liderada por, por el profesor Tony Charman... ...y que busca el intercambio de, entre investigadores de, de estas áreas... ...hay cuatro grupos de trabajo, el uno y el dos estudia muestras de riesgo... ...sobre todo hermanos y prematuros, el, y, y el tema del eye de tracking... ...de la resonancia, de todo lo que son las tecnologías para, para la detección y el estudio de la infancia temprana del autismo, y el grupo 3 del que formamos parte, la Universidad de Salamanca y el, el Carlos III, es el de identificar el instrumento de cribado, de cribado que mejor funcionaría en determinados contextos. Esta es la página web y eh, a través de, de esta red eh, Realizamos un estudio, bueno, yo tuve la oportunidad de, de tener un, una beca financiada por, por esta red en la que estuve tuve una estancia con el profesor Tony Charme en la Universidad de Londres, junto con, con una compañera doctoranda también de, de Holanda, y e hicimos el trabajo de comparar todos los estudios que se habían llevado a cabo en Europa de detección temprana de, de autismo y que pudiera... No posiblemente, ya sabíamos desde el principio que a lo mejor no íbamos a poder señalar cuál era el instrumento perfecto, pero por lo menos sí un método cada, o, o las variables que pueden estar influyendo los diferentes métodos y que, se podrían, eh, que podrían ser importantes a la hora de tomar la decisión de qué herramienta elegir para cada contexto. Entonces hicimos un, una búsqueda en la literatura eh, y encontramos desde el, el 1992, que era cuando había aparecido el chat, la primera herramienta, hasta el 2012, que fue cuando estábamos haciendo el estudio, Encontramos 16 eh, artículos que se habían eh, publicado sobre detección temprana en Europa, pero con el criterio selección de que fueran eh, estudios a nivel poblacional que hubieran utilizado el DSM-4 y de niños menores de 4 años, nos quedamos solo con ocho estudios que los revisamos en detalle y de esos eh, 15 eh, descubrimos o pudimos eh, listar 15, 15 procedimientos de cribado diferentes. Algunos. Utilizaba una herramienta específica, otros combinación de varias. Por ese lado, descubrimos 15 estudios de cribado. Y luego, por otro lado, a través de la red COST, el inter, eh, el, la posibilidad de contactos y, y de tener investigadores de todos los países de la Unión Europea, pudimos eh, eh, también tener conocimiento de otros tres estudios que no, estaban todavía siendo, no habían sido publicados, pero que se estaban llevando a cabo en Francia, Italia y Finlandia. Y en total eh, pudimos eh, concluir que había 18 mm, de, métodos de cribado diferentes. Esto está publicado, bueno, lo acaban de aceptar <risa> recientemente y va, y va a ser de libre acceso en la revista europea de, de psiquiatría eh, -juvenil, de cicatriz de la Infancia y de la, y de la Adolescencia. Hacemos un re, en estas tablas se presenta un resumen de todas las experiencias de cribado. Aquí tenemos la nuestra de, de España con, con nuestros datos. Luego, eso, el Reino Unido, Holanda, eh, Bélgica, Suecia. Y estos son los tres que no, que no están publicados todavía, pero que nos dieron sus datos para, para este estudio. Las diferentes herramientas que utilizan, la muestra y, y, y diferentes conclusiones o comentarios que podíamos hacer. El, este sería el mapa de, de la situación con, con, las, con los nueve países y diferenciando los que están en marcha. Algunos, como el del Reino Unido, que se hizo un, una, un, un estudio de cribado concreto que, que empezó y terminó. El único que continúa como algo, o sea, es verdad que, que sigue siendo como un proyecto de investigación, no está todavía incorporado a la cartera de, de servicios de, de, de Castilla y León, pero continúa desde el 2005, es el, el de Salamanca. Se han, eh, podríamos decir que se han cribado más de 70.000 niños en Europa para la detección precoz del autismo. 9 de 28 países de la Unión Europea, que supone el 32%, eh, han hecho algún estudio o están haciendo. Italia y España son los únicos de, del sur, el resto son de, de Norte de Europa. Bélgica es el único que... Ha hecho el estudio de cribado en los child care centers que se llaman, que serían como lo, las guarderías de, de aquí, pero que tienen una intención, de, o sea, un, acuden el 99% de, de los niños. Y cinco países están utilizando el m -Chat, ya sea el, el MCHAT chat eh, formónica o exclusiva o con otras herramientas. Y a través de este resumen, o sea, de, de ver estos estudios, lo que hicimos mi, mi compañera y yo, fue intentar buscar una lista de variables que nos ayudaran a, a evaluar los estudios de cribado en general, lo que permitieran a las personas que quieren en, eh, comenzar un estudio de cribado en su área, en su país, qué eh, variables hay que tener en cuenta mm, antes de diseñarlo y luego a la hora también de, de evaluarlo. Eh, paso. Sí, sí, sí. Por eso. Vale, muy brevemente. El programa de detección precoz de trastornos del espectro autista que se ha presentado recientemente en Salamanca, porque ha habido una, una variación y ahora ya no utilizamos el m -Chat, sino la mejora que ha propuesto la doctora Robbins, que es eh, de 20 ítems eh, en vez de 23, y bueno, con, con el programa informático, decir, el m -Chat, los cambios que tiene es que ahora mm, incluye ejemplos por cada ítem ya no tiene ítems críticos, ya todos los 20 son considerados eh, de, igualmente, pasa de, 20 a 20, de 23 a 20 y utiliza tres niveles de riesgo. Mmm, que los digo ahora brevemente. Si puntúa menos de 3 no haría falta la entrevista de seguimiento. Si puntúa de 3 a 7, eh, sí que se, sería necesaria la verificación de la entrevista. De ahí la puntuación que sea que de 0 a 1 hay que hay que eh, hacer evaluación y si no no si falla más de ocho ítems tiene que ir directamente a evaluación sin necesidad de entrevista de, de confirmación porque se considera que es un niño de alto riesgo esto sería el, el algoritmo un ejemplo de la verificación del ítem 1 por ejemplo bueno pues un poco lo mismo que, que como presentamos el MCHAT para el MCHAT R con los cambios para de los niveles de riesgo esta sería la aplicación informática, como, está el, como aparece el cuestionario M-Chat, la verificación que, que le aparece directamente al pediatra en la pantalla para que él pueda ir haciendo las preguntas y siguiendo el, el arbolito que llamamos de decisión y luego para apuntar el diagnóstico. Con nuestra experiencia estamos pues, un poco aportando también a, a al, al movimiento que hay de traducciones eh, del de MCHAT y. Tuvimos la oportunidad de, de invitar a la doctora Diana Robbins a la presentación de, de Salamanca, que estuvo unos días con nosotros y nos enseñó esta diapositiva de, de cómo eh, despierta interés la página web del de Emechad, donde, donde se puede descargar el Emechad de forma gratuita en, en muchísimos países, y bueno, pues, eh, los datos que hay ahora mismo a nivel internacional. Nos queda a todos, creo, clara la respuesta de que sí que hemos avanzado tanto a nivel internacional, con un montón de actuaciones, como a nivel eh, nacional, eh, en España, y el autismo deja de ser un problema que las familias tenían que buscar muchas veces por sí mismas, el diagnóstico y, y ellas mismas solos ante la detección, a ser un problema de salud pública y de la sociedad. Y Las conclusiones... Muy rapidito y que seguro que la Vale, Vale, pues eh, que, que, hay, que la vigilancia del el desarrollo, yo me quedaría con eso, que es fundamental para detectar los niños con riesgo de TEA, pero que puede resultar insuficiente. O sea, que además de la vigilancia continua hay que hacer detección específica de, de TEA. Y que, que es necesario las herramientas estandarizadas, que se está avanzando en el conocimiento de nuevos indicadores, pero todavía no hay ninguno recomendado a nivel eh, observacional. Universal, perdón, y, y bueno, esto que ya sabéis, esto siempre me gusta comer, compartirlo y me lo enseño aquí mi amiga Leticia de, del Grupo Amitia que es material gratuito que ofrece la, el centro de control, el, la, el CDC y que solicitándolo en la web te mandan una caja así a casa de forma gratuita para el, la vigilancia y el desarrollo y para favorecer en, en los diferentes centros y además este último que has sacado como la UCA es muy bonito y... Y, bueno, pues es algo que, que está ahí, que lo podemos aprovechar. Y algo así en primicia y, y bueno, que todavía no, no es público, pero que estamos trabajando desde el Instituto de Salud Carlos III en la creación del primer registro español eh, de, de trastornos del espectro autista, que se llama RTEA, que está ya declarando, declarado en la Agencia Española de la Protección de Datos y que esperamos que, que sea muy útil para el desarrollo de estudios epidemiológicos, para la planificación de recursos y para la investigación de los TEA en general. Y muchísimas gracias.